En este video voy a explicar cómo hacer la integración entre Alegra y LibreDT. Alegra es un software que permite emitir facturas, pero no tiene facturación electrónica. Si nosotros vamos al sitio de Allegra, Alegra, alegra.com es la chile, podemos ver que tiene distintas funcionalidades, pueden generar facturas, pueden llevar control de gastos, bancos, también tiene inventario, pero no tiene facturación electrónica. ¿Ya? entonces por eso es súper importante hacer la conexión entre Alegra y LibreTE para que las facturas que se han emitidas en Alegra tengan validez legal porque por el momento no tienen esa validez mientras no se generen las facturas reales que son los documentos tributarios electrónicos entonces primero voy a explicar cómo funciona la integración ¿ya? porque no es llegar y conectar directamente Alegra con LibreTE entonces lo primero que nosotros tenemos es que está registrado en Alegra obviamente, ahí vamos a generar las facturas que queramos emitir pero para poder hacer la integración con LibreTE necesitamos un servicio intermedio ya, Alegra no se puede conectar directamente con LibreDTE LibreTE sí podría hacerlo, ya libret podría eventualmente eh, estar consultando cada cierto tiempo cuáles son las facturas que se han generado en Alegra y a partir de eso generar el documento tributario electrónico verdadero pero eso implica que LibreTE tendría que estar haciendo una consulta cada cierto tiempo Sin embargo, el método recomendado por Alegra Y que el que de hecho se usó acá Es usar Zapier Este servicio eh, permite justamente hacer eso que estaba comentando Que es estar consultando a Alegra si es que hay una factura nueva y Cuando se detecta que hay una factura nueva Zapier es el que finalmente va a permitir hacer la conexión con LibreTE. Entonces cuando Zapier ya está configurado y funcionando, lo que hace es que consulta cada X minuto a ALEGRA. La X es porque depende del plan que tengan, con, Allegra, eh, con Zapier es cada cuántos minutos pueden consultar. Cuando Zapier detecta que hay una factura nueva, la recupera. Y ahí es cuando Zapier solicita el documento tributario electrónico a LibreTE. ¿Qué hace LibreTE en ese momento? Bueno, obviamente genera el documento tributario electrónico, lo timbra y lo firma, y lo envía a impuesto interno. Adicionalmente envía un impuesto interno, si así está configurado, se envía un correo electrónico al cliente con el documento. Y finalmente lo que hace LibreTE es que coloca el enlace al PDF en Alegra. Eso se lo hace directamente en Alegra y actualiza en, dentro de eh, una observación privada de la factura en Alegra el enlace al PDF, para que puedan tener el, el enlace directamente dentro de Alegra lamentablemente y hasta ahora Alegra no permite un campo enlace entonces el enlace si bien va a estar hay que copiarlo y pegarlo para poder acceder al PDF se está viendo con el soporte de Allegra si es que eso se puede mejorar o si es que pudiera mejorarlo de alguna forma para que se pueda directamente colocar el enlace al PDF pero por ahora está así y funciona vamos a ver ahí cómo queda pero eso nuevamente depende de Alegra, no depende de, de nosotros lamentablemente ese sería el flujo si es que queremos emitir el documento real, o sea, en el fondo emitimos una factura en, en Alegra y eh, el flujo es cuando generamos el documento real, el de real, y se va a impuesto interno. Hay otra alternativa, dependiendo de la configuración que tengan con eh, libret que pueden generar una cotización, como siempre, se puede generar una cotización y se envía la cotización por correo también al cliente, pero en ese caso, no se envía el DTE a impuesto interno porque es solo una cotización y no se actualiza el enlace dentro de la factura alegra, porque en el fondo no sería la factura verdadera sino que sería simplemente una cotización ¿Ya? ahora en general si la factura la hacen en alegra y ya dejó de ser borrador es porque la factura debía ser verdadera, entonces se recomienda que en ese caso se haga la integración directamente generando el documento real y obviamente configurando siempre el envío automático por correo ya que de esa forma evitan tener que estar descargando la factura y mandándola a ustedes por su cuenta. Bueno, así funciona la integración. Vamos a ver qué necesitamos entonces para poder funcionar. Lo primero, obviamente estar registrado en Alegra. Esta es una cuenta de prueba. Ustedes pueden ver los planes que tienen ellos, obviamente ellos cobran por su servicio, tienen distintos planes, los planes más chicos permiten emitir menos documentos y así van creciendo obviamente se lo pueden ver directamente con alegra el tema de costo. esta en este caso es una cuenta eh, de demo que se utilizó para poder hacer justamente la integración tienen que estar registrados también en Zapier ¿ya? aquí yo estoy registrado en Zapier obviamente este servicio eh, también tiene sus propios costos ¿ya? entonces también depende de ustedes ver con Zapier cuáles son eh, dependiendo de los documentos que emitan el, el plan que van a contratar con ellos Recuerden que Zapier es la forma recomendada por Alegra para hacer la integración. ¿ya? Es la forma en que se hace la integración. Bueno, y por supuesto tienen que estar registrados en librete.cl. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar en librete lo que tiene que ver con Alegra. Entonces, para eso nos vamos a modificar empresa. Y acá vamos a, a la pestaña API. Y acá tenemos la opción, acá abajo, de colocar el usuario de Alegra, el token, y tenemos la dirección del Webhook que vamos a usar para hacer la integración, entonces, si hacen clic donde se obtiene aquí, eso lo lleva a la página de Alegra, donde yo ya tengo generado un token, entonces, si ustedes no lo tienen, lo pueden generar aquí mismo, o pueden generar uno nuevo, y además pueden solicitar uno nuevo en caso de que lo requiera, por ejemplo, si este token, eh, por ejemplo, lo publican en un video, como yo lo estoy haciendo ahora, después simplemente tienen uno nuevo y con eso tienen un nuevo token ¿Ya? Entonces es súper simple Lo único que hay que hacer acá es copiar el correo electrónico Que sería el usuario Lo colocamos aquí donde dice usuario Y copiamos el token Y esa es toda la configuración que hay que hacer En es ¿Para qué se utiliza esto? Esto se utiliza solamente para poder acceder A la factura de alegra Y poder actualizar el enlace al PDF que había comentado antes No se utiliza para nada más Al menos por el momento entonces con eso ya tenemos la empresa actualizada y tenemos el cambio guardado. En Alegra no hay que hacer nada más. Es solamente obtener eso. Lo que hay que hacer ahora es ir a Zapier. Lo primero que hay que hacer acá es conectar la cuenta con Alegra. Entonces nos vamos a cuentas conectadas y aquí buscamos Alegra. Esto nos va, abrir, nos va a abrir una ventana donde nos va a pedir obviamente el usuario y la contraseña alegra para poder hacer la conexión entonces lo completamos ya, este error que me salió es porque me equivoqué y coloqué la password de eh, alegra y en realidad lo que va acá es el token ¿ya? entonces volvemos acá el token y ahora sí So, recuerden que tienen que colocar el token, no eh, la contraseña Alegra. Ahora, en el caso de que ustedes cambien el token, obviamente esta conexión se va a perder y tienen que volver a hacerla. O sea, si llegan a cambiar el token en Alegra, acá llegan a solicitar uno nuevo, van a tener que cambiarlo tanto en Zapier como en LibreDT. Obviamente pueden hacer un test para verificar que la conexión con Alegra está funcionando. Una vez que tienen la cuenta de Alegra conectada, lo que hay que hacer ahora es definir qué acción se va a ejecutar cuando se genere una nueva factura. Recuerden que SAP lo que va a hacer es que va a estar consultando eh, cada cierto tiempo eh, Alegra para saber si hay documentos nuevos. Entonces, lo que hay que hacer ahora es crear un SAPS. Para eso nos vamos acá a crear nuevo. Ya, yo ajusté ahí el tamaño de la ventana. Entonces estamos en la página nuevo. Lo ajuste porque si no, no se iba a ver este menú que está acá. Y bueno, y acá lo que tenemos que hacer es simplemente eh, seguir estos pasos que están acá, que básicamente definir un trigger, que en el fondo es eh, en qué aplicación, que en este caso sería Alegra, y qué cosa es lo que va a gatillar la acción que vamos a hacer después, que en el fondo es la consulta al webhook de LibreT. Entonces seleccionamos que la aplicación va a ser Alegra, la acción que vamos a... El, el, el trigger que se va a generar va a ser cuando se genere una nueva factura ¿Ya? acá hay más opciones pero por ahora solamente nosotros tenemos habilitado web para lo que pasa cuando hay una nueva factura, si están interesados obviamente en la otra se puede revisar lo que tenemos que hacer a continuación es guardar y continuar y ahí está conectado ya aquí obviamente podemos hacer un test para verificar que todo está ok Y vemos que está ok ya, Eso es lo que verificó fue la conexión Ahora avanzamos al siguiente paso Y aquí lo que nos va a pedir es que eh, chequemos la existencia de una factura Para esto lo primero que hay que hacer obviamente es tener una factura creada en Alegra Si no la tienen creada, tienen que crearla Entonces bueno, obviamente ahí pueden ir al, en este caso al, al sitio de Alegra Y van a factura de venta y aquí crearon una nueva factura de venta con, con los datos que eh, correspondan Nosotros ya tenemos una creada, entonces simplemente vamos a hacer clic en eh, Obtener Ahí se puede obtener la factura ¿Ya? Si ustedes hacen clic acá pueden ver los datos de la factura que tienen Y estos son los datos que están en, en alegra en el fondo Entonces simplemente hacemos clic en Continuar ¿Ya? Lo que hay que hacer ahora es definir la acción que va a ocurrir cuando se gatille este trigger ¿Ya? entonces aquí lo que vamos a seleccionar es un webhook que es la opción que está acá abajo el, lo que se tiene que ejecutar en el webhook es un post seleccionamos post y continuar y acá nos va a pedir lo más importante la página web donde se tiene que ejecutar este webhook y para obtener esa Web, nos vamos a LibreT, vamos a modificar empresa, donde estábamos delante Y acá en la opción alegra Webhook, está el Webhook que se tiene que utilizar Ojo que este Webhook es el Webhook de del LibreT en versión desarrollo Pero obviamente ustedes utilizan el, el Webhook eh, eh, real que va a estar en LibreT directamente Entonces copiamos esta dirección y es el que tenemos que utilizar Una cosa importante que no mencioné delante de la configuración es que acá está lo que se puede hacer con la webhub, si genera un documento real o genera una cotización y si se debe enviar por email o no al cliente ¿ya? yo recomiendo que cuando estén haciendo las pruebas, al principio cuando estén recién haciendo la integración y vayan a probar la emisión de la primera factura generen una cotización y no la manden al cliente ¿ya? ¿por qué? porque de esa forma ustedes pueden verificar que la factura se generó correctamente con la cotización y así no le llega al cliente el documento verdadero ¿ya? obviamente después de que lo hayan verificado, aprobado, como siempre genera el documento temporal, a partir del documento temporal genera la factura real y se la manda por correo manualmente al cliente, y ahí después cambiar la configuración acá, a generar DT real y enviar documento automáticamente y con eso estaría listo, ¿Bien? pero obviamente una vez que después que ya hayan hecho las pruebas para que no generen documentos reales eh, que pueden estar incorrectos por algún motivo, ¿Bien? hasta que estén seguros de cómo se hace la conexión entonces volvemos a la página de Zapier, y copiamos obviamente la dirección que teníamos recién ya. acá en el tipo de payload tenemos que seleccionar json eso es importante, los datos los dejamos vacíos y el resto los dejamos vacíos y acá en la autenticación tenemos que colocar el token de libre de T ya, entonces para eso nuevamente volvemos a Libre T, y recuerden que esos datos están en el perfil del usuario Y aquí tenemos el token Nuevamente, si este token lo exponen, por ejemplo, en un video Recuerden que eh, borrándolo y guardando los cambios se genera uno nuevo Entonces vamos a copiar este Y acá dice que es primero el usuario Que recuerden que en el caso de nosotros para la autenticación por HTTP es el token Y eh, una X de contraseña Siempre es una X de contraseña Entonces esa es la forma de probar esto y ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es continuar con eso ya está creado el webhook y eso es lo que está haciendo ahora es una prueba sobre nuestro webhook ahí se hizo la prueba y está completa ¿ya? de hecho por la configuración que teníamos si nosotros vamos a librete vamos a documento emitido buscamos facturas de esa factura tenía fecha 17 ahí van a ver que está de hecho la factura que se acaba de generar es esta ¿ya? si nosotros la abrimos vamos a ver que descarguemos el pdf ahí está, esa es la factura que se genera y si se fijan el vendedor en este caso es Alegra y ahí está la factura, esta es la factura que teníamos eh, en Alegra si ustedes ven el precio, el precio era eh, el total era 58.25 y la factura la 4.15, si vamos a Alegra vamos a las facturas y abrimos la factura que tenemos acá aquí vamos a ver que tenemos la factura 4.15 Ahí está Y esto obviamente es el enlace al PDF directo que estamos viendo acá mismo ¿ya? Entonces acá tenemos la factura 4.15 Y acá tenemos la factura 4.15 que es la que se generó Y así funciona la integración Entonces con eso ya estaría todo listo Lo único que quedaría por hacer es Hacer clic Acá en Finalizar le podemos colocar un nombre a esto entonces lo vamos a poner librete y lo activamos. Y con eso estamos listos. ¿Ya? Si se fijan con eso, ya acá el, el SAP está activado. Y ya podemos ahora ir a verlo al dashboard, donde también vemos que está activado. Obviamente aquí lo podríamos desactivar. ¿Cómo está conformado esto? Por la conexión a Alegra más eh, el, la solicitud del webhook de librete Y con eso la integración está funcionando. Respecto a lo que está funcionando en Alegra, si nosotros nos vamos acá, bueno, eh, funciona todo excepto un detalle que nuevamente, lamentablemente depende de Alegra, no de nosotros, y ellos tienen que corregir, es que eh, los contactos, nosotros vamos a editar un contacto que tenemos, los contactos nos tienen un campo para el giro, ¿ya? el soporte alegre indicó que se podía usar el campo de observaciones sin embargo el campo observaciones, bueno primero no es un campo específico para el giro por lo tanto a nosotros no nos gusta esa idea pero lo hicimos porque ellos lo mencionaron sin embargo ese campo de observaciones del contacto no se le pasa a Zapier y por lo tanto no llega nunca a LibreT ahora para poder eh, salir del paso con eso si LibreT detecta que viene que no viene mejor dicho el giro, o sea que viene la factura sin giro y el, y el, y el receptor existe en libre ETE recuerden que la base de datos compartida y además tenemos cargado todos los datos por defecto de giro, la, la actividad económica de impuestos internos en la mayoría de los casos eh, en ese caso se le va a colocar el giro por defecto que tenga el sistema ¿ya? no va a ser el giro a lo mejor que ustedes tengan registrado acá en las observaciones pero por lo menos con eso se va a evitar que eh, el sistema coloque eh, que no coloque el giro y que en el fondo impuesto interno la acepte, pero con reparo. Entonces, esa es la idea. Bueno, esa es la única observación de acá respecto al, al cliente en sí, ya que en el fondo el giro todavía alegra, no tiene un campo para colocarlo. Ya, pero nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo en el fondo y vamos a tratar de colocarlo si existe. Y respecto a las facturas, bueno, están soportados todo lo que tiene que ver con las facturas. Pueden, si nosotros nos vamos acá a nueva factura podemos ver que dentro de las opciones que hay acá, bueno, se puede colocar una referencia en el fondo del código, vamos a seleccionar un ítem cualquiera no, más fácil, veamos la factura que teníamos creada porque ahí está todo, entonces veamos esta factura que teníamos creada y acá tenemos todo, entonces eh, podemos colocar los, eh, los códigos que serían la, la referencia, serían los códigos de los, de los ítems estamos vendiendo el precio, está soportado, los descuentos están soportados si fijan aquí en este caso tenía un 50% de descuento pueden haber eh, ítems con impuestos o pueden haber ítems sin impuestos que serían los ítems exentos y también pueden haber descripciones obviamente las cantidades en decimal, etc. y si ustedes se fijan acá el total de esto era 58.25 que obviamente corresponde con los 58.25 que nosotros tenemos en nuestra factura verdadera Bien. Entonces, esa es la forma de hacer la integración entre Alegra y LibreT tienen que usar este servicio externo es la recomendación que hace Alegra, es la forma en que ellos hacen las integraciones y nada en caso que tengan dudas Pueden consultar, como siempre, abriendo un ticket de soporte o pueden directamente eh, escribir en los comentarios de este video. Muchas gracias.